Bien, eh, un par de aclaraciones, porque no me ha quedado muy claro, la verdad. Eh, ustedes son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. Es decir, la, el Real Decreto de Cataluña, que trataba de mitigar y de afrontar la pobreza energética, fue recurrido ante el tribunal por vosotros, por ustedes, y por lo tanto hubo una sentencia que anuló dichos preceptos. Con lo cual, en cierta manera, la, el fundamento de ese recurso era que las competencias eran competencias estatales. Ahora me viene a decir usted que no, que es responsabilidad de las comunidades autónomas. Pues aclárense, porque lo que está en juego es la vida de las personas. Dos. Eh, no debemos olvidar que la situación, cuando hablamos de situación de pobreza energética, estamos hablando de más de 5 millones de españoles y de españolas en esa situación, es producto de sus políticas. Políticas que dejaron en manos del mercado y en manos de las eléctricas que jugaran como les diera la real gana con los derechos de los españoles y de las españolas. Más cosas. Eh, yo le daría ciertas recomendaciones. La primera lo ha comentado usted y creo o espero que vaya en serio. Es decir, Convoque de manera urgente una mesa donde se sienten todas las instituciones, instituciones para ver cómo atajan el problema de la pobreza energética. Más, también sienten esa mesa a las organizaciones civiles, llevan muchos años trabajando, tienen soluciones, escúchenles. Y por otro lado y por último, ya es hora que las eléctricas... Eh, tengan obligaciones, obligaciones de servicio. Usted sabe que se les puede imponer obligaciones de servicio. Por lo tanto, que no corten, y eso lo tiene que, lo tiene que hacer el Estado, que no corten los suministros y, además, que asuman los costes. Se han llenado y se siguen llenando los bolsillos de muchos millones de euros y hay, mientras, familias que no llegan a final de mes y que no pagan calefacción y que se mueren de hambre. Por favor, escuche, porque la pobreza energética mata.